La etapa de COVID-19 en mi vida, no sabemos cuándo empezó. Fue una etapa muy difícil porque eh, estaba bien, pues controlado con medicamentos, pero como no me pasaba, un día un doctor me dijo que me iban a pasar a la unidad de cuidados intensivos. Allí pasé una noche y esa noche, a pesar de estar acostado boca abajo todo el tiempo, no me mejoré. Entonces al día siguiente decidieron conectarme en el, en el ventilador. Y, y bueno, fue una super decisión porque había ventilador, había cama y había quien me pudiera atender. Tu vida entra en un, en un cuestionamiento muy muy rápido. Muy muy rápido. Es difícil, obviamente las emociones se revuelven. Pero pues no puedes hacer nada. O sea, tal vez lo más difícil es cuando definitivamente te dicen... Usted se va en una ambulancia y te despides de tu esposa y de tu hijo Y después me acuerdo que fue mi hermano un momento al centro de salud y me vio desde lejos. Eso, eso fue muy difícil, realmente es, son momentos de emociones muy complicados Agradezco infinitamente al doctor que tomó la decisión y cuando me conectaron pues fue lo mejor que me pudo haber pasado. La recuperación fue posible porque había un ventilador y porque había una cama y porque había unas personas en la UCI que, estaban, que tenían la disponibilidad para atender eh, estaba muy ahogado estaba sin poder respirar me desesperaba facilísimo y, y eso no es agradable eso no es agradable el ventilador sin ninguna duda salvo mi vida